Eso, supongo. Sí, sí, empezamos quieras. Vale, Buenas, eh, somos Wolfpack Universal Studios. Yo soy Yulen e interpreto a Julián Narcos, alias Fenrir, en la serie. Yo soy Sendoa e interpreto al protagonista. Yo soy Ander e interpreto a Andrés Narcos, conocido como Hati. Y ahora vamos a seguir con la introducción del vídeo. Bueno, eh, lo primero de todo queríamos agradecer a, a todo el mundo que nos ha visto, que nos ha apoyado con los comentarios, viendo los vídeos, dándole a like, eh, si le gustaba el vídeo, claro. Y ese tipo de cosas, bueno, en fin, a toda la gente que nos sigue, eh, que es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir cada día con esto. Eh, este vídeo lo estamos haciendo pues para explicar un poquito cómo vamos a, cómo vamos a seguir eh, con los cortos, eh, igual el futuro del canal, las diferentes cosas que queremos hacer, cómo lo estamos haciendo, lo que tenemos para hacerlo, lo que dejamos de tener y todo ese tipo de cosas. Sí, bueno, es que ya veríais el primer vídeo que, bueno... La calidad no era demasiado buena y es que en realidad es una especie de vídeo de prueba. Hemos comentado en varios sitios ya en los comentarios. Es un vídeo de prueba para ver qué podíamos hacer, el material, cómo funcionaba el editor, YouTube y todos los temas para así poder eh, mejorarlo más adelante. El material y todo era bastante escaso, pero bueno, decir que tenemos intención de hacer un remake en el futuro mejorando el propio capítulo en sí. Sí, es decir, vamos a tener y tenemos ya nuevo material porque tenemos algo más de presupuesto y con, en, en el futuro tendremos más. Y, por, por ejemplo, vamos a tener nuevas cámaras, eh, vamos a tener también eh, arneses para las armas, cuchillos y demás, que evidentemente son falsos, pero que quedan muy bien. Sí, vamos bueno, a intentar repetirlo, no, ¿no? No tener problemillas con, con el tema de las armas y eso, no hay nada raro detrás. Algunos de aquí practicamos eso aquí sí que tenemos mucho mucho de este tipo de cosas que siempre quedan bien uh, bueno eh, decir que esto que, que habéis visto en el primer vídeo es una es una serie tenemos intención de hacer eh, más capítulos eh, que están relacionados en la historia es una historia continua eh, pero aún así pues también tenemos intención de hacer otras cosillas eh. no sé exactamente pero iremos pensándolo bueno de hecho tenemos ya bastante pensada la serie tenemos hemos escrito un guión bastante a larga distancia la historia de todos los personajes está bastante bastante currado la verdad esperamos poder hacer algo algo bueno aparte que como bien ha hecho mi compañero vamos a hacer más cosas en el canal sí tenemos aquí pues bueno mi amigo ander y yo incluido y alguno más pues, tenemos y más ideas pensadas que salen fuera de la historia de de los hermanos narcos y esto que estamos contando ahora entonces pues bueno eso ya se irá viendo con el tiempo pero sí que tenemos intenciones de hacer alguna otra cosilla eh, separada de esa historia principal sí por ideas no serán además eh, para que se puedan entender mejor los capítulos, tenemos los capítulos en sí escritos en otras páginas que podéis seguir como el blog. Y además, también vamos a meter tomas falsas de vez en cuando para que os ríáis un poquito más de nosotros, aún más. Y, y eso somos nosotros. Bueno, también comentar que estamos hemos empezado ya con el rodaje del siguiente capítulo. Y bueno ya se nota la diferencia de calidad. Tenemos más cámaras, mejores cámaras, el la ropa que vamos a llevar es más apropiada para lo que queremos hacer. Incluso hemos visto vídeos tutoriales en YouTube de, para los ángulos, la luz. Estamos currándonoslo bastante y esperamos poder hacer algo, algo bueno. La financiación, en verdad. Estamos aquí con la chuleta. Bueno, eh, la financiación, pues bueno, tenemos intención de, obviamente, de añadirle más calidad a a los vídeos y para eso, pues como es lógico, se necesita dinero, siempre dinero y más dinero. Así que eh, para tener más dinero, pues hay alguna que otra cosilla, como por ejemplo el crowdfunding, que está bastante de moda hoy en día y se pueden llegar a conseguir cosas, pero tampoco es seguro. Así que uh, nosotros lo intentaremos. También se pueden mirar uh, otro tipo de cosas, algún que otro camino en cuanto a financiación, digamos, un poco más uh, en regla o más formalizada, pero todo se andará. Nosotros estamos intentando como... Como es obvio, intentaremos hacer los vídeos de mayor calidad. Lo primero fue una prueba y lo siguiente pues eh, va a ser, o vamos a intentar que sea mucho más profesional. Y para eso, pues, dinero. A ver si lo podemos conseguir de una forma medianamente sencilla y cuanto antes posible y podemos seguir con la, con la grabación de, de lo que quiera que se nos vaya ocurriendo. Bueno, y creo que con esto acabamos el vídeo, ¿no? Sí, sí supongo que sí. ¿no? Eh, deciros de nuevo, dados de nuevas gracias. Y si os gusta el canal, like y suscribiros. Bueno, me he cortado un mogollón. ¿eh?